Hola, María Laura Vitale, estoy en Francia, cerca del Pont de Dominion, y les quiero comentar hoy algo que me surgió a partir de consultas que me hacen personas con, que atiendo sobre qué es lo que me agrega la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo en relación a otro tipo de terapias o prácticas, por ejemplo, terapias de vidas pasadas, transgeneracionales bio-neuroemoción, yoga, eh, coaching, eh, distintas ramas ter terapéuticas, neurociencia. Bueno, mi experiencia es que lo que agrega es un contexto, es una perspectiva justamente universal y un cambio de mirada de, y de sentido de todos esos conocimientos pero con un contexto más amplio, con otro sentido que tiene que ver con conectar el origen o el propósito, o los potenciales. Entonces, todos estos conocimientos, la propuesta es que los soltemos justamente para que se puedan ordenar de otra manera en esa dirección, en dirección al origen, a nuestro origen. Eh, del origen, cuando nos referimos a ello, nos estamos refiriendo a la no existencia desplegada en sentido hacia la existencia y viceversa, en distintas frecuencias de percepción de la realidad. Sería el del tiempo. Entonces, a partir de tener una perspectiva universal, todos esos conocimientos se reacomodan como en un rompecabezas, donde conservamos el marco pero la imagen nos cambia y aparece otra imagen. Si por ejemplo nosotros somos eh, verdes en el arco iris y sabemos que el arco iris viene de la luz blanca previa a su refractación, sería como tener un conocimiento que sería un color o una perspectiva de la realidad y poder entender que también existen otros colores en relación a un todo, que en este caso sería la luz del origen o la, una luz blanca, por ejemplo, ¿no? para poder entender que es lo que nos agrega una perspectiva universal. Lo que nosotros comenzamos a activar es una brújula en dirección a ese origen. ¿Qué sería en este caso la brújula? Nuestra resonancia, nuestra intuición, esta vibración que nos dice es por aquí, que desde la física sería una frecuencia más veloz de percepción de realidad. Nuestra frecuencia más veloz de percepción de la realidad. Porque siempre estamos hablando de nosotros mismos desplegados en distintos planos de observación de la realidad. Desde más veloces hasta más lentos. Bueno, espero que esta información les haya sido útil, que les haga un sentido a las preguntas que tienen sobre este tema. Y pueden averiguar más en mi página malevitale.com en eh, la página web o también en mi canal de YouTube, eh, Mali Vitales del, del Tiempo, o en la página de Facebook, o escribirme, si desean, a info.malivitale.com. Hasta el siguiente video y les muestro un poquito este fantástico lugar en el sur de Francia.